Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Sepúlveda, activista y defensora de los derechos humanos en Paraguay. Eh, quisiera agradecer a todos los que viven en Bélgica eh, por que han firmado la petición de cambio de nombre y han escrito una carta a favor de mi compañera Irene Lotella y la mía, que es Mariana Sepúlveda. Eh, escribir cambia vida. Esta vez podrías cambiar la mía y la de mi compañera Irene Rotella Y de muchas compañeras que vendrán detrás de nosotros Así que muchas gracias